En el marco de la conmemoración del día de la víctima discapacitada por, por siniestro vial bueno, eh, nos convoca a, a unar los esfuerzos, a redoblarlos para trabajar con nuestra población más vulnerable que son los jóvenes ¿no? que son los partícipes de los hechos de tránsito y que resultan lesionados de gravedad y los que tienen menos suerte fallecidos. Hay una distinción que no solamente es teórica a nivel de las formaciones disciplinares sino que tiene que ver con todo este trayecto de formación en educación vial. manejar A manejar eh, se aprende por imitación y a conducir con la internalización de la norma para después poder tener una práctica ¿no? en el espacio público, ya sea con vehículos, motovehículos, de una forma asertiva, respetuosa, respetando la convivencia que tenemos en el espacio público. Vimos la necesidad, ya que surgen a diario eh, la movilización de, de jóvenes, adultos en, en vehículos de manera este, muy muy precaria porque o oh... Excesiva en cuanto a lo que es, por ejemplo, por trasladarse en una moto y poder ver que se trasladan más de dos o tres personas, hasta cuatro podríamos decir, y que justamente es trabajar porque estos hechos de tránsito que pueden ocurrir es para poder este, tomar en cuenta de que haya una sensibilización y una concientización para evitar ¿no? Los, las discapacidades de las víctimas que. Pudieran surgir de acuerdo a lo que he deseado, los, los hechos de tránsito que a diario se llevan eh, en el barrio, en la ciudad y sabemos que en todo lo que es nuestra provincia ha ido sumando estas víctimas. Hacer la concientización eh, es competencia de, de las instituciones que estamos a cargo a, con la responsabilidad de poderles transmitir. Más aún sabiendo que tenemos eh, la ley que fue aprobada de tolerancia cero, realmente eh, evitar de que se trasladen o puedan... este manejar o conducir, digamos, los vehículos, las personas en estado de ebriedad. Así que no tan solo es preocuparnos, sino también eh, es ocuparnos por nuestra sociedad.